¿Qué me motiva a pedalear? La vida, el viento en la cara, la pasión, la emoción, lo que siento cada vez que logro un ascenso, mi hija, lo que me motiva, lo que me hace feliz.